Bueno, Hemos hecho el lanzamiento de nuestra agrupación, la lista 1985, con el presidente Sanguinetti y le hemos propuesto conversar sobre los temas que realmente son los que nos preocupan. Hablamos de las empresas públicas, eh, hemos visto en este periodo cómo han fundido una empresa petrolera monopólica como ANCAP. Quienes decían que tanto querían las empresas públicas la fundieron. Bueno, nosotros, en nuestra concepción reformista, queremos llevar adelante una reforma de las empresas públicas. Hemos hablado de lo que es la reforma de la seguridad social, algo tan importante que necesitamos eh, todos los uruguayos que efectivamente podamos en el próximo periodo, ya que este gobierno, además, también pateó para adelante el problema. Y, y lo dejó para el próximo gobierno. Hablamos del empleo, de la necesidad de generar eh, fuentes de trabajo, algo que, que salta a los ojos de todos los que podemos este, conversar con, con, con los uruguayos cada vez que tenemos un encuentro. Entonces estamos ante una situación en la cual requiere que llevemos adelante reformas, que pongamos en definitiva eh, sobre la mesa algunos temas que nos importan mucho y que es lo que vamos a trabajar en el próximo periodo.